¿Qué tal amigos cranianos, amigas cranianas? Pues estamos aquí en esta dinámica de pues contestar las preguntas que nos han hecho a través de, de nuestra página y pues ahora me toca a mí decir qué canción o con qué canción me identifico. Pues hay varias, pero una con la que me identifico mucho por cómo suena, por cómo está hecha y por lo que es el tema es Learning to Fly de Pink Floyd. A mí en persona me gusta mucho, me gusta mucho la cuestión del, del vuelo porque siempre me han gustado los aviones. De hecho, soy un piloto frustrado, <risa> Pero esa rola me gusta porque pues, habla de volar, habla de, este, de ser libre y pues quién más que David Jimmer tocando las guitarras, que pues yo soy guitarrista. Entonces, pues es una rola con la que me identifico mucho y aparte me relaja. Y pues me gusta, o sea, me gusta todo cómo está hecha, cómo, cómo está grabada. Y pues no sé, o sea, hay muchas canciones que me gustan, pero con esa me identifico mucho. Siempre, de hecho, cuando manejo y sobre si todo en carretera la pongo y... Pues, se me hace cortito el tiempo, ¿no? Este, bueno, pues eso es la canción que a mí, en lo personal, me, me identifica en muchas cosas. Y pues suscríbanse aquí a nuestro canal y este, pongan sus opiniones, hagan más preguntas, no dejen de, de interactuar con nosotros. Siempre estamos muy pendientes de lo que la gente que nos sigue pregunta o qué inquietud tiene y pues aquí estamos. Entonces espero que les haya gustado y ahí nos vemos en la próxima. Yeah.